este que me hizo franco espinola entonces yo no lo vi por eso dije hola alguien me llamó en fin vamos a ver este itph que me recomendaron que es geraldo versus freedom universe yo <música> Una mierda y bueno hola todo, todo, no, wii, frío, a todos oh, enferimizados bienvenidos a uno diré uno oh, diré. Lola también es cierto que yo visto sé que iba a estar matando a Gerald no sabía que me iba a terminar matando hoy si sí. no te, te callas pero te, cállate no Vas a dejar caca en la puerta de tu casa. Uh, Año yeah. Si no tenemos un trabajo, si no tenemos una novia y dejamos de vivir en el sótano de... Firen Universe no podemos hacer caca. No voy a reaccionar. Porque si no, este tipo me va a agarrar por detrás. Así que chiste de mierda. Ya tenemos nuestra edad, chicos. Ya no podemos ser visita No podemos ser novios. Porque Firo. no tiene chichis. ¡Qué bajo hemos caído! ¡Patos a 20! ¡Oh no! No podemos hacer video reacciones porque tenemos 20 a 24 horas de vida. Oh, no me la puedo creer. Oh, oh, oh. oh qué pene. Oh, qué angustia, por Dios. Ah. Garantía de confianza el cocodrilo del pantano una mierda! Franco Espinola. Eres la peor escoria que le ha pasado a YouTube. Pups hispanos. Y para esto me lo tuvieron. ¡Cállate! ¡Ostras! ¡Te doy. Eh... ¡Hola Ramiro! El ¡Te miro. El stream va a durar máximo 52 años. Voy a. Voy a revisar qué cosa me entregó. Ok, van inmediatamente para Frank. No sabía que Firion me iba a terminar. ¡Dan miedo! Oyo. Era bueno. Lo siento, Firion, pero voy a tener que decir el insulto más grande de la historia. Firion, tú eres. Eres un. Cabeza de chor. Oh. También me gusta cocinar. Firion. ¡Oh, miren! Se quedó dormido. Vamos a despertarlo. Cuento hasta tres y todos digamos: ¡Despierta! ¡Ocho tu madre! ¡Sau, ¡Nuevo, digo, nuevo, nuevo directo! ¡Querido, digo, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, un nuevo, nuevo, Crédito directo, directo, directo, vivo directo, vivo directo, bien directo, directo, directo, directo, directo, directo, directo, directo, oy oy oy ¡Fue bueno Lo. ¡Mamulá! ¡Mamulá! ¡Mamulá! ¡Mamulá! ¡Mamulá! ¡Mamulá! ¡Mamulá! ¡Mamulá! ¡Salazas desde la isla! ¡Te trate, trate, te trate! ¡Te trate, te trate! a trate, te trate! a Quiero ver la reacción de Fearon Universe. Alon, concha, la concha de tu madre. Jajaja, <risa> te mataré, quiero. <de> <risa> concha, Fearon te amo. Como aparezco un jumpscare, voy a morder a alguien. <risa> no te callas. ¡Cállate! Me gusta verte cuando estás durmiendo.